Hola amigos de Geeksbook, soy José Luis Serrano, el creador de Simplomo 16 y vengo a hablaros un poquito de, de mi webserie. La idea nos surgió un día, a mi chica y a mí, pasamos mucho tiempo juntos en, en el coche dejando de un lado para otro y nos pasan tantas historietas que nos ocurrió que era una forma divertida de, de empezar una webserie. Pues sigue empañado y le da el calor. Pues en eh, el fallado. Los retos principales fueron, yo creo que sobre todo, buscar hacer capítulos eh, originales y distintos. ¿Qué tiene que tener una webserie para que sea un éxito? Pues tiene que ser una webserie, en principio, yo creo, de capítulos cortos, de temática actual y tienen que ser divertidos. Yo creo que a todos nos hacen gracia eh, ciertas cosas, aunque luego hacer gracia sea complicado, pero, pero es, eh, es lo más importante. Joder, yo estoy haciendo de manequincha. Hay una del coche. ¡Vámonos! Hitchbook me parece muy útil, la verdad. Me parece que es una forma de ayudar a los creadores como yo a, a que se nos conozca y a, y a ver nuestros productos por, por todo el mundo, ¿no? Un saludo y os dejo con mi web serie.